Hombre, tú por aquí. ¿Necesitas mi ayuda? Doy información sobre proyectos. Publicaciones o personal del GSI. Ángel Silvanes, estudiante de máster. Se encuentra en la sección de agentes y simulación social. ¿Tienes más información aquí? Dime qué quieres saber y te contestaré. XPRBAO2 se creó en la sección de la web de datos y tecnologías semánticas el día 20170 0 dos 133 y Puedes ver más información aquí. Si tienes más preguntas, ¡Puedo resolvértelas! Espero haber sido de ayuda.